fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor. Bienvenidos al fin de semana. ¡Paranormal! ¡Cringe paranormal! Ok, el día de hoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mi TikTok explotaba. Yo cada que me metía yo 50 notificaciones de yo. ¡Válgame Dios! Bueno, no. O sea, mmm, sí 50, pero 50 menciones más bien. Y yo así como... Ok... Después, o sea, ya lo checaba y yo decía, ok, ¿quieren que hable de este caso? Al ratito, prrr, mi celular explotando otra vez en TikTok y yo, 112 menciones en, el mi en los mismos videos y yo sí de que, ok, entonces definitivamente algo está ocurriendo en estos videos y pues yo aquí se los voy a mostrar. Así que vamos a ver de qué se trata esto. ¿Será esta la nueva, uh, ¿cómo se llama? Sitting and Smiling o no. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal. Se les aseguro que va a ser su favorito paranormal del mundo. Y si no, choca el fantasma de aquí, de este cuarto, va a ir a hacer que esto sea realidad. O sea, que se suscriban a este canal Y bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes sociales De verdad, se están perdiendo mucho contenido Si no me siguen tanto en TikTok como en Instagram Bueno, y también tengo Twitter y mi página de Facebook Ahora sí, vámonos directo a este video Ya no quiero hacer tanta intro Solamente un minuto y medio, más o menos, lo que me dicta aquí Y pues eh, recuerden checar videos pasados Y ya subí un video nuevo en mi canal secundario Ahora sí, vámonos derechito a este video Hijo, mano, ¿qué calor hace hoy? Ca Ok, así que miren Este es... ¿Sí se acuerdan? O sea, vámonos para atrás Tengo como que todo aquí Y mi boca solamente lo quiere decir Pero no, vámonos por partes ¿Se acuerdan de que hace... ay, ¿Qué será? ¿Un año? ¿Un año y medio más o menos? Pues se hizo súper, súper viral Estos videos de Sitting and Smiling Donde básicamente pues una chica se sentaba En sus videos de TikTok Así como... Viendo de ladito Mientras... Al parecer algo ocurría alrededor de ella que la tenía nerviosa y pues mucho se decía que pues que estaba secuestrada, que estaba pidiendo ayuda sin pedirla, así tal cual y que pues de repente le decían si está secuestrada, vestida de amarillo, día, al día siguiente en su siguiente video aparecía vestida de amarillo, si le volvían a decir oye si necesitas ayuda vístete de rojo y ella aparecía vestida de rojo, entonces pues empezó a crear una psicosis súper cañona y algo así está ocurriendo con estos videos, pero les tengo que decir la verdad, mientras yo los estaba viendo, la verdad que algo, algo. algo raro sentía yo. Así como. algo feo. O sea. Ay no, no, no les podría explicar, pero definitivamente mientras yo veía estos videos decía. No, algo no está bien con esta chica y me empezaba a dar un poco de miedo, pero bueno, mientras vamos a ver sus videos, solamente les voy a poner la parte visual, ya que el audio son puras canciones con copyright y que no tienen, al parecer, eh, pero sí tienen un poco, pues, pero a todos mundo no se les va a poder poner, eh, pues, como que ningún sentido, simplemente usa canciones de fondo, que estén como de moda para que sus videos lleguen a más alcance el primer video que subió fue hace tres días o sea tiene su cuenta bien poquito abierta y luego luego explotó no tiene muchos seguidores hasta ahorita tiene ¿qué serán? unos 60 mil seguidores y su user es user0000000 más adelante me di cuenta que este 0000, así como estamos viendo, realmente es que es un código. Y ese código lo que quiere decir es ayuda, auxilio o algo por el estilo, pero que así, como que necesita ayuda. También les tengo que aceptar que la primera vez que yo vi estos videos, yo la verdad pensé que era una persona como robotizada, o sea, diseñada en computadora. No, no me preguntan por qué, pero yo la vi y yo decía, no, o sea... No, no creo, a lo mejor algún filtro que tenga o no sé, pero definitivamente ella dice nada. O sea, ella es una persona diseñada por la tecnología, no, no es real, pero pues en demás videos ya aparece en otros ángulos y en otros eh, fondos y en otras partes y ya digo, ok, no, sí era de verdad. Entonces, miren, supuestamente ella utiliza puras canciones de fondo de sus eh, videos que o sea, que tienen letras extrañas. De hecho, uno de ellos utiliza uno donde es una canción donde básicamente pues dice la canción que está siendo como abusada, ¿ok? Y pues así como varias canciones extrañas. Otra cosa que podemos notar en sus múltiples videos es que no parpadea. Eso es algo pues increíble, no parpadea, sus videos no duran muchos segundos, no es como que se aviente pues, el minuto que es el máximo que duran los videos de TikTok sin parpadear, pero no parpadea en ninguno más que en algunos pocos. Ah, muchas personas también notan como su pupila y esto les voy a decir más, más adelante pero vamos a notar aquí su pupila se dilata y vuelve a su estado natural y se vuelve a dilatar así como varias veces y pues ¿cuántos segundos duran sus videos? 10 segundos, 15 segundos y eso es algo también se nota nerviosita o sea como que siempre está volteando hacia algún lado o hacia el otro como para ver si viene alguien Ahora, pues ustedes dirán, bueno, si tienes un celular y te encuentras en peligro, pues llamas a la policía, ¿verdad? Pero, eh, bueno, pues esta persona no, no dice así tal cual que necesita ayuda o demás. También utiliza de repente así como que fondos de terror. En este video, yo en este sí pensé que les digo que era como algo robot, robotizado. Porque, no sé, se ve como la piel muy lisa, el cabello así como que solo como dos, tres pelitos así como de esos... Baby hairs que le llaman así que se te salen Yo aquí pensé que era eh, un, un, Pues un diseño Pero pues al parecer no Y al final de este video sonríe Pero no sonríe de una manera Natural Sino que sonríe Hasta un poco creepy Así como, como a fuerza y de repente Voltea hacia un lado de nuevo Después viene otro video Que este lo subió hace dos días Donde se ve a ella Abajo de una cama, volteando mucho hacia arriba. ¿Y por qué voltea hacia arriba? Bueno, podemos ver ahí, no sé si es una pierna, un brazo o qué, pero definitivamente es una extremidad de alguien, de una persona. Y pues las personas que vemos estos videos empezamos, porque pues yo me incluyo ahí, empezamos a pensar que... Ella le teme a esa persona que desde aquí a este punto no veo si es mujer u hombre Pero mmm, como que le teme, porque pues si ella está escondida abajo y voltea voltea hacia arriba Pues bueno, aunque de igual manera, pues si fuera un captor, alguien que sí la esté maltratando y demás mmm, Pues yo creo que no le permitiría, uno, tener un celular Y dos, pues que grabara y que se viera de alguna manera ahí, ¿no? O sea, pues como que no se nota triste en sus videos, bastante ojerosa. En algunos, inclusive, se le puede ver algunas marcas en su cuello, unas marcas rojas, como si pues la agarraran del cuello, como si... algo por el estilo. Y continuamos con los videos sin parpadear. De repente se ve que van en un coche y eh, pues, sus videos son como... ¿Cómo les puedo decir? ¿No, ¿No son shaky? O sea, de repente cuando tú te grabas así como si fuera una selfie, pues tus videos... Pues aparecen movidos, ¿no? Porque pues te vas moviendo y ella pues como que tiene un tripié. O sea, no no se ve que se muevan mucho. Entonces, bueno, eso es otra cosa a considerar. No sé si la per si ella estuviera pues secuestrada o en peligro. La persona que la tuviera la dejara tener hasta un tripié y demás para grabar. No sé, ustedes respóndanme en los comentarios. Conforme van avanzando los videos, ella se nota un poco más perturbada, un poco más ojerosa, pues haciendo ella señas como de que, ah, sí, estoy sonriendo, eh, o sea, como cosas así, pero... Hasta que aparece con un perrito El perrito se ve bien O sea, de hecho está ella Ella no se ve como así a simple vista maltratada O de que a ver el cabello de que hace mucho que no se baña O así como sucia Como de repente se veía el personaje de Boneskin Y que Boneskin sí se veía así como de que bueno Hasta físicamente algo le está ocurriendo Y ella no, o sea, se ve su cabello así como que lavado y demás Sí repite mucho la ropa que trae Pero no, no demasiado pues sí, como cualquier persona. Pero aquí en, en este TikTok podemos ver al perrito también así como un poco nerviosito de que... Esa carita de que está ahí porque pues lo tiene ahí agarrado no tanto porque quisiera estarlo. Pero el perro pues también se ve en, en buenas condiciones físicas y demás. Avanzamos un poco más. Y ella en un video eh, bastante corto nos muestra cómo está como en el estacionamiento de la policía. O sea, dice exclusivo para el departamento de policía, ¿no? El, el estacionamiento. Um, hasta aquí la gente y yo pudimos saber si es como... Bueno, ¿qué idioma habla? Pues vamos, o sea, no sabemos si era latina, si era estadounidense, si era europea. No, no podíamos decirlo porque no decía nada, no contesta ningún comentario, no habla ninguno de sus videos. Pero aquí, pues bueno, como está el letrero en inglés, yo puedo asumir que habla inglés, más no sé todavía de dónde es, no contesta absolutamente nada. En los últimos videos que sube es ahí donde se nota un poco más decaída, por decirlo así, hasta que llegamos a este video que uh, yo lo vi hace rato y me dio un buen de cosa, guión, miedo, verla en esta posición hacer esto que... ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? Lo subió hace justo cuatro horas y hace una hora apenas subió su último video. Yo creo que sube seguido, sube varios al día porque les digo, tiene varios, varios TikToks y solamente tiene tres días de que se abrió su cuenta. Ahora, la pregunta aquí es ¿Realmente necesita ayuda? ¿O realmente es que sufre de algún tipo de enfermedad? Mientras yo iba viendo todo este caso, investigando se supone que si las personas sufren esquizofrenia pasa eso de la pupila de que pues se dilata y cosas así o sea, se abre y se cierra, se abre y se cierra que ese es algún síntoma ella se ve, les digo, se ve cuidada o sea, ni siquiera como tan despeinada ni sucia, ni nada por el estilo no hace como lo de sitting and smiling de que a ver, visite de tal color si necesitas ayuda o ya saben, el típico signo de que violencia de violencia intrafamiliar tampoco hace nada entonces... Pues como siempre podría ser, ya saben, una historia ARG, porque bueno, de estas hay un montón en TikTok. Son seguidores fáciles si haces este tipo de historias y ya de ahí la gente hasta vende las cuentas porque pues ya tiene seguidores, likes y demás o pues ya hace otro tipo de contenido. Eso puede ser porque bueno, es TikTok. Yo espero que sea eso y que definitivamente no sea que ella necesite algún tipo de ayuda. Y en el caso de que ella pues sí sufra de esquizofrenia, de que tenga alguna enfermedad mental, pues que definitivamente... Eh, pues... No le esté pasando mal, o sea, no necesariamente que le estén pegando y así simplemente como de que esté tomando su medicamento y demás. Hasta el punto de hoy es totalmente misterioso y es por eso que la gente se está volviendo loca viendo sus videos. Y etiquetándome a mí a un montón de cuentas que nos dedicamos al terror, al misterio y demás. Así que pues sigamos viendo qué ocurre con esta cuentas. A ver si más adelante nos dice algo de, de quién es, de si necesita ayuda, de dónde es, etcétera, etcétera. La única pista que tenemos aquí es, les digo, el... Pues sí, su nombre de usuario, porque pues quiere decir ayuda o auxilio o algo así. Fuera de ahí no pone absolutamente ninguna descripción en ningún lado, entonces pues no, no podemos saber de ahí en fuera más. No hay ninguna pista más que lo que vemos y su nombre de usuario. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios mmm, si ustedes creen que es otro ARG o si de verdad es una persona que necesita ayuda o demás. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando muchos besitos y recuerden pues checar el canal secundario y suscribirse para que vean los demás videitos. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Bye, bye.